Hola, mi nombre es Rodrigo Sciordia y soy profesor de la Universidad Anáhuac, México Norte. Yo te acompañaré en este curso acerca de diseño paramétrico. Actualmente, el diseño arquitectónico ha sido revolucionado por las tecnologías informáticas. Hoy más que nunca, la tecnología es pieza fundamental en la concepción del diseño arquitectónico, en la gestión, documentación y construcción de proyectos de arquitectura uno de los temas más importantes donde la innovación tecnológica ha impactado es el diseño paramétrico. Este es un sistema de diseño en el que se definen relaciones entre las características o parámetros de una geometría para lograr un objetivo formal determinado. En este curso podrás aprender distintas metodologías que pongan en práctica la definición de diseño paramétrico. Lograrás imaginar y modelar formas arquitectónicas con un alto grado de precisión y al mismo tiempo con un carácter variado y propio. El curso está dividido en módulos que te permitirán desarrollar nuevas habilidades, conocer conceptos básicos y aprender técnicas específicas para generar campos y patrones geométricos. Además, con los ejercicios propuestos podrás practicar las ideas que estudiaremos juntos. Este curso está dirigido a profesionales y estudiantes de arquitectura y diseño, que busquen enriquecer su vocabulario formal y geométrico con técnicas actuales, es preferible contar con conocimientos previos de geometría descriptiva y modelado 3D, aunque no es un requerimiento obligatorio. Te invito a imaginar nuevas aplicaciones y usarlas en tu vida como diseñador. Bienvenido a la comunidad Anáhuac, te esperamos.